¿Qué tal, fiferos? Yo soy Cerecero y bienvenidos a este nuevo episodio de Road to Division 1. Vamos a reiniciar la serie eh, y pues vamos a hacer unos ajustes. ¿No? Eh, Quiero un fuerte abrazo a, a mi amigo Santiago Franco, eh, el cual me comentó eh, y me hizo una sugerencia: ¿No? Que todos los equipos deben tener. ¡Ay, cabrón! Un poquito de, un poquito de gripa, pero aquí andamos con Toño. Este, me comenta Santiago que eh, los equipos tienen que tener 100% de química. Y además, eh, pues que saliera aquí yo en los videos, eh, en Facecam, pues bueno, estamos en hacerle caso a la sugerencia. Eh, por favor, síganos dando más retroalimentación. El canal es también de ustedes. Este, gracias, gracias por seguirnos a todos. Santiago, aquí estamos y espero hacer estas Facecam eh, en todos los, los partidos, en todos los videos en los que eh, salgamos. Y pues bueno, vamos a iniciar este nuevo Road to Division 1, eh, que la verdad, pues espero que nos vaya muy bien. Empezamos desde cero. Ahorita les comentamos las bases Y vamos a ver qué salió en este sobre de regalo El primero Y, úpale González Obed Interesante, eh Interesante este Este Camerunes eh, De los New York Red Bulls Que eh, 83 de velocidad La verdad se ve bastante bien Va al equipo Y pues bueno, les platico rápido Este Road to Division 1 eh, La regla es esta Es eh, empezar de cero Con eh, ningún tipo de apoyo ni siquiera comprar jugadores eh, todo va a ser a través de sobres eh, y estos mismos los vamos a conseguir únicamente con las monedas que nos den durante los partidos y subiendo las divisiones eh, no hay más, Ese es el reto si se lo 100% de química sería sensacional y si no... ay ca... de verdad ya estoy saliendo, ¿eh? de verdad ya estoy saliendo, lo juro pero vamos a iniciar con este equipo Ven cómo está, es el equipo inicial, eh, como ven pues está empezando el, el food tal cual, hay consejos y todo Pero este es mi lúster oficial, lo más interesante, Adelante eh, Paredes, que me salió en el, en el sobre de regalo En el primeritito sobre de regalo Y este, pues de ahí en fuera, de ahora sí que puro corazón, este, mucho talento Vamos a colocar a Okebop Aquí este que nos acaba saliendo un sobre. Y eso sí, siempre vamos a abrir los sobres para que aquí no haya mano negra y sea todo claro. No sé qué tan difícil sea llegar a las divisiones de arriba con, con un equipo pues básicamente creado de la nada. Pero vamos a nuestro primer partido. Y un plantel igual bastante relajado, vamos a decir la palabra relajado. Eh, bastantes caras nuevas, la verdad no conozco a nadie. <ríe> y estamos en la división 10, así que... Pues vamos a ver qué nos depara el destino. Eh, la verdad, eh, sé que es difícil, sobre todo por el control de los jugadores de balón, eh, es complicado. Entonces hay que jugar mucho eh, a la táctica, mucho a los tiempos, ubicar el espacio, no de ser muy precisos. Vamos contra el América FC, Joaquim. ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Ay, ay, ay! ¡Paredes! Estas no hay que fallarlas, hombre. Ok, Bob, el debut de todos. Ok, Bob, se quita uno. Ok, Bob, se quita dos. Ok, Bob. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Paredes! ¡La regresa! Joaquim. ¡Gol! ¡El primer gol! ¿Qué? ¿Es fuera de lugar? ¿Le marcan fuera de lugar a Joaquín. Minuto 16, no va a llegar nadie. Solo Messi. ¡Monreal, pégale, Monreal! Demuéstrales, diles que sí se puede México, o que Bob, o que Bob, el hombre del partido, bajan del camión, bajan, penal, penal, nos acaban de dar penal, y ven, claro, lo, lo, lo, lo pusieron ahí, le hicieron sándwich entre dos, Paredes se puede convertir en historia, de Fifásticos FC, Paredes puede hacer historia, Paredes... Primer anotador oficial de Fifásticos Fútbol Club Asociación. Vean nada más la sobriedad y, claro, toda la toda la, la, la experiencia para cobrar penales, pero no Macondi, no Macondi, Macondi, portero. Mi portero es chino y no me da miedo decirlo. Minuto 81. Y casi, casi nos sentencian y empatan el partido. Schwakim, no la falles. Schwakim, ¿de qué te vas a disfrazar? ¡Miau! Paredes para Schwakim. Ya no la falles, hermano. Ya no la falles, Joaquín. Joaquín de Francia. 2 ¡Oh! a 0. Vamos a empezar ganando los primeros tres puntos. Schwakim casi. Junior Joaquín. Ay, qué nombre. Junior Joaquín. Un saludote donde quiera que estés hermano en este planeta tierra y ganamos el primer partido 3, 2 este, a 0 perdón, eh, complicado sí, pero pues vamos paso a pasito, llegaré eh, vamos a, ahora sí pues digo también no hay que ser tan tampoco este, tan suicidas también se vale, se vale eh, jugadores a préstamo, también para darle chance a esta característica que me parece increíble del Foot 15 entonces alguien que nos rinda, que nos dé buenos partidos, Sterling 93 de ritmo, se me hace una muy buena adquisición para el club Y que puede dar consistencia por lo menos para ascender dos o tres temporadas más Así que así queda el Rooster Ya con, con Sterling eh, Dentro del equipo eh, vemos a Fleruvial eh, Este jugadorazo de Francia Fleruvial A lo mejor lo ha visto jugar este, en la Liga Número 4 <risa> No, juega en la Liga 2 Y híjole, se viene un, un equipo bastante interesante eh, muy rápido el equipo y sólido. Eh, Teo Walcott adelante es intratable. Este flaco chaparrón corre como el demonio, como ratero de la doctores. Eh, y pues Chamberlain también está por ahí. Vamos a ver qué nos dictamina la suerte contra Precise. Precise, vamos a hacer Precise. Felerubial, saque de manos. ¿Qué le pasó a Felerubial? ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Eso no puede estar pasando! Errores por todos lados. Flerovial, Flerovial la toca. Vamos 1-0. ¡La tiene! ¡Uy! ¡Gol! ¡Golazo de Sterling! Penal, acaban de marcar penal. Va Bradley, Wantahan, ¡Won'tahan! El portero que tengo no vale tres cacahuates. Delf, Delf, para Paredes. 2 a 2. 2 a 2. Golazo de Paredes Golazo de Paredes para asegurar la, la tranquilidad Vamos 2-2, dos, dos. venga Paredes Así se hace, vamos Sterling, el jugador revelación su primer partido con el club Con FIFA se quitó a 3 ¡Gol! Golazo Golazo De Sterling Mira nomás Mira nomás ¡Mira! Qué golazo se quitó a todos Sterling una delicia Uf. Uf, el bombeado sorpresa no nos salió Y Teo Walcott, es una pesadilla Teo Walcott Oh my God, nos acaban de empatar Nos acaban de empatar 3 a 3, no Falles, eso Minuto 78 Acá, acá mi portero 4 a 3 Delf, empátame Delf, no me hagas esto, Delf Delf, Walcott, se va, se acaba el sueño, primer partido, ay, afuera, minuto 90, se viene la noche, John Sterling, Sterling, se quita uno, Sterling, métete a la cocina, Sterling, sírveme un platito de quesadillas en la cocina, minuto 90, 4 a 4, un partido de locura, de locura, Julio regalado, mira nomás, no pudo pararla, este, de la comercial mexicana ahí el portero y se acabó se acabó el el segundo partido tenemos cuatro cuatro, eh, cuatro puntos muy buenos nada malo seguimos invictos la verdad fue un partido súper intenso y espero que a lo largo de este draw to division one que además es una carrera antes del fifa 16 que sale el 22 de septiembre poder llegar a esa división número uno y alzar el título vamos a ver cómo nos va Bien, Fiferos, yo soy Cerecero, gracias por ver este Road to Division 1, primer capítulo, Reloaded, eh, vamos a ponerle así, Reloaded, y con grandes jugadores como Shakin, como Sterling, como Paredes, y pues eh, Fleruvial, ¿Cómo olvidar a Fleruvial también, y espero que sigan esta serie, Coméntenme allá abajo qué les gustaría seguir viendo en este canal, eh, pues yo soy Cerecero, y recuérdenlo, Fiferos, si cuando naces te llaman Fleruvial, FIFA la vida.